Por medio de la resolución 25-2018, fue declarado mañana jueves 20 como Día de Regocijo Municipal por celebrarse el 240 aniversario de la Fundación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde de este municipio solicita a las empresas públicas y privadas a colaborar para la participación en las actividades. Sí, así es. Nosotros mañana tenemos regocijo en San Francisco de Macorís por nuestro 240 aniversario, por lo que... Eh, ya se ha mandado una comunicación a todo el comercio para que se unan a este reposito eh, es un esfuerzo el nacimiento de nuestro pueblo y eso hay que eh, pues celebrarlo van a haber desfiles, van a haber actividades cultivas, culturales, exposiciones y lógicamente en la mañana nuestra primera actividad es una misa en la Catedral Nuestra, Catedral Santa. Por lo que, repito, invitamos a toda la comunidad que se una a este reposito y que enarbolemos pues, el espíritu de nuestro nacimiento como, como un nacimiento que no se notillese. El funcionario dijo que el ayuntamiento formará parte activa de la celebración. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.